Saludos. Les traigo el día de hoy un tema muy interesante sobre los músculos del antebrazo. Si está viendo este video es porque tiene algún problemita en aprenderte los músculos del antebrazo o se te hace un poco complejo o difícil de memorizar cuáles son esos músculos que se encuentran a nivel del antebrazo. En este video te voy a explicar cuáles son esos músculos. En la primera parte vamos a ver un esquema donde conoceremos los diferentes músculos que se encuentran localizados a nivel del antebrazo los planos anatómicos y las regiones musculares. Luego pasaremos a la computadora, vamos a ver las inserciones de esos músculos y la acción de cada uno de ellos. Así que quédate con nosotros y disfruta de este contenido. Por cierto, si no te has suscrito a este canal, te pido que por favor te suscribas, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Esa es la gasolina que nos mantiene haciendo más contenido de mejor calidad. Así que ya sabes. Tenemos que el antebrazo anatómicamente se divide en tres regiones musculares. Para su estudio, tres regiones musculares principales. Según la anatomía francesa, se divide en esas tres regiones. Pero según la anatomía anglosajona, se divide en dos regiones. Una región muscular anterior y una región muscular posterior. Pero vamos a trabajar el día de hoy con la anatomía francesa o europea. ¿Qué tenemos? Tenemos que... La región anatómica anterior, esta vamos a tener diferentes planos musculares. Para su estudio, lo hago de esta manera para que se lo aprenda de una manera más fácil y rápida. Porque si usted lo aprende de una manera desorganizada, se le va a hacer un poco más complejo aprenderse cada uno de los músculos. Y cuando usted vaya a identificarlo en el cadáver, se le hace un poquito más difícil. Vamos a hacerlo de la misma manera como lo vamos a ver a nivel del cadáver. Así que, vamos a comenzar. Miren acá. Así que vamos a ver esos músculos. Ven acá. Región anatómica anterior está dividida en un plano profundo, un plano intermedio, un plano medio y un plano superficial. Lo voy a hacer de esta manera que se hace un poco más fácil para ustedes y se lo aprenden de una manera más cómoda. Tenemos que el plano anatómico profundo está formado por un solo músculo llamado músculo pronador cuadrado. Este músculo pronador cuadrado se localiza en el tercio inferior del antebrazo y se encuentra insertándose en el cúbito y el radio. Vamos a ver eso más adelante. El plano intermedio es el plano que se encuentra superiormente al músculo pronador cuadrado. Y esos son dos músculos. Los cuales son el músculo flexor común profundo de los dedos que se encuentra medialmente. Y el músculo flexor largo del pulgar. Esos son los dos músculos que encontramos en el plano intermedio. Mira acá flexor común profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Tenemos el plano medio. En el plano medio, este va a ser el plano que se encuentra superiormente o superficialmente al músculo flexor común profundo de los dedos y al músculo flexor largo del pulgar. Es decir, que va a arroparlo o se encuentra superiormente a estos dos. ¿Cuáles son esos? Un solo músculo, llamado músculo flexor común superficial de los dedos. Ese es el músculo que encontramos superficialmente a los planos anatómicos mencionados. Luego tenemos otro plano muscular, que es el más superficial de todos. A este yo le este se denomina el plano de los músculos epicondilios mediales. El epicóndilo medial, esta es una estructura ósea que se encuentra localizada en el extremo inferior del húmero. Eso lo veremos cuando demos húmero. Les recomiendo un video que vamos a dejar el enlace de la anatomía del húmero para que puedas ver de qué estamos hablando. Bien, entonces esos músculos del plano superficial son los siguientes: acá tenemos el PRO Papa Q Flex. El Pro Papa Q Flex son los músculos epicondilios mediales. ¿En qué corresponde, a qué corresponde esa sigla? El PRO significa músculo pronador redondo. Eso es de lateral a medial, como lo vamos a ver en el cadáver. Músculo pro es el músculo pronador redondo, que es el más lateral. Tenemos el pa, que es el músculo palmar mayor. En la nomenclatura nueva, es el músculo flexor radial del carpo. El otro pa es el músculo palmar menor. En la nueva nomenclatura se denomina músculo palmar largo. El otro, el q, es el músculo flexor cubital del carpo. En la nomenclatura actual. Pero el Q significa músculo cubital anterior. Y el flex, este que está acá, es el músculo flexor común superficial de los dedos. Venga acá, ¿y por qué usted introduce ahí el músculo flexor común superficial de los dedos si ya lo vimos? Porque se inserta en el epicóndilo medial y es el más profundo de ellos. Miren acá, mencionamos que se encuentra el flexor común superficial de los dedos cubriendo estos tres músculos, pero... Él se encuentra inferiormente a todos estos. Es decir, que es el más profundo de los músculos epicondilios mediales. Apréndanse eso, señores. Si usted sabe ya por lo menos los músculos de la región anterior, ya usted está casi graduado. Así que ya sabe. Vamos a pasar ahora a la región lateral del antebrazo. En la región lateral del antebrazo, ahí yo tengo una especie de sándwich. ¿Cómo ha un sándwich? ¿En qué consiste eso? Que tenemos arriba el músculo supinador largo. Abajo, el músculo supinador corto. En el medio de ellos dos, tenemos el músculo primer radial y segundo radial. Ese es el sándwich que tengo. Entonces, mira acá. Músculo brachirradial, en la nomenclatura actual, músculo brachirradial. O también llamado músculo supinador largo. Ese es el que se encuentra más superficial. El más profundo es el músculo supinador corto. En la nomenclatura actual se llama músculo supinador pelado. ¿Por qué? Porque este, si se llama actualmente músculo brachirradial, este va a ser el único músculo supinador del nombre. Acá tenemos que el supinador largo, cuando se llama supinador largo, a este le ponen supinador corto. Pero vamos a quedarnos con la nomenclatura nueva. Brachirradial y supinador Este que está acá ese es el músculo extensor radial largo del carpo y este que está acá es el músculo extensor radial corto del carpo. Estos dos músculos, el largo es el primer radial y el corto es el segundo radial. No se compliquen, le pueden llamar de las dos formas, músculo primer radial, segundo radial o de la forma más larga, como le gustan muchos profesores el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo así que dependiendo de su profesor usted le puede llamar de esa forma en el plano anatómico de la región posterior en la región posterior tenemos región posterior vamos a pasar ahora a la región a, vamos a pasar ahora a la región posterior en la región posterior, también vamos a dividirlo en dos planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial y un plano muscular profundo. El plano muscular superficial está formado por cuatro músculos. El plano muscular profundo también vamos a tener cuatro músculos más. Es decir, ocho músculos que hay que mencionar en la región posterior del antebrazo. Esta ya la considero un poquito más fácil que las demás. Acá tenemos los siguientes músculos. En el plano muscular superficial tenemos... El músculo anconio. El músculo anconio es el músculo más superior de ese plano muscular. Se encuentra a nivel del codo, anconio. Luego tenemos el músculo extensor común de los dedos. Es decir, el extensor común que va para los cuatro últimos dedos es este. Luego tenemos el extensor propio del dedo y meñique. El quinto dedo, extensor propio del quinto dedo. Por último, tenemos el músculo extensor cubital del carpo, que en la nomenclatura actual se llama así, y en la vieja se llama músculo cubital posterior. Bien, le pueden hablar de las dos formas. El músculo cubital posterior, que también llamado músculo extensor cubital del carpo. Cualquiera, ya ustedes saben. El, en el plano profundo, en el plano profundo de la región posterior, acá yo le llamo la famosa pitolita, porque esos músculos van a actuar a nivel del dedo pulgar y en el dedo índice. Esa es la famosa pitolita. En el dedo pulgar van a actuar tres músculos y en el índice uno solo. Bien. ¿Quiénes son esos músculos? Tenemos que el músculo aductor del pulgar pertenece a ese plano muscular profundo. Tenemos el músculo extensor largo del pulgar. Es el segundo músculo. El extensor corto del pulgar y por último, el extensor propio del dedo índice. Esos son los músculos del plano profundo, esos son los músculos de plano profundo de la región posterior del antebrazo. Ahí ya tenemos todos los músculos, señores. Yo espero que ustedes por lo menos cuando vean este video varias veces, dos veces, tres, tres veces, cuando ustedes vaya por la tercera vez ya usted tiene que aprenderse esos músculos del antebrazo. Esos músculos del antebrazo, de verdad, que a muchos estudiantes le da agua de beber. ¿Por qué? Porque se le complica. Y yo no sé por qué se complican cuando esos músculos son fáciles de aprendérselo. Imagínense los músculos de la mano. No hemos hablado de los músculos de la mano, pero los músculos de la mano son un poquito más complejos que los músculos del antebrazo. Así que ya saben. Espero que hayan disfrutado de este contenido, lo hayan entendido de una manera fácil, rápida. Y... Pasaremos en el próximo video o en este mismo y pasaremos a ver los músculos para que se le aprenda más fácil la ubicación, cuáles son esos músculos, vamos a señalarlo y vamos a insertar cada uno de esos músculos y ver la acción de ellos. Así que ya sabes, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para que te den notificaciones y nos vemos en una próxima. Bye.